Muy buenas amigos instalador del aire acondicionado Aquí Camilo Sebastián con otro video de valor eh, En el caso de hoy, en el día de hoy eh, Ya acabando los trabajos Aquí estamos en un club de tenis Aquí de Barcelona Hemos venido a montar unos equipos de, de conductos Ya hemos terminado Aquí ya tocando las 7 de la tarde Aproveché, voy a hacer este video Para comentar un poco a los compañeros eh, Una problemática que es recurrente eh, amigo instalador amigo profesional amigo autónomo pequeña empresa de climatización no insistáis más con lo mismo es decir quiero ser muy claro y quiero repetirlo lo he comentado en otros vídeos los sistemas antiguos de publicidad ya no sirven no valen no te van a dar resultado y te harán perder dinero o sea Hacer folletos, hacer flyers, hacer buzoneo, hacer publicaciones en periódicos, eh, todo este tipo de publicidad antigua, sinceramente, creo que ya pertenece al siglo pasado y no te va a dar resultado, eh, por lo menos como para ganarte la vida dignamente. Puede que alguno caiga de vez en cuando y, y, bueno, faltaría más, pero tengo que ser sincero y quiero hacerte claro, esos sistemas para darte a conocer no te van a dar los resultados que tú esperas para saltar y dar un paso adelante con tu negocio necesitas eh, acceder a los nuevos canales de tecnología te invito por favor a que veas a tu alrededor tu familia a tus amigos, a tus padres a tus hijos y veas qué, qué tienen en común todos yo te voy a decir qué tienen todos en común todos tienen un teléfono móvil un teléfono celular en sus manos eh, gran parte del día y están interactuando con esos teléfonos o con esos ordenadores o computadoras, en algunos casos. ¿Y qué están haciendo en esos teléfonos? Yo te puedo asegurar, y tú simplemente tienes que comprobarlo con tus propios ojos, están entrando a las redes sociales a interactuar con otra gente, a ver contenido de otra gente, a entretenerse, a informarse en noticias. Están entrando a las redes sociales, están entrando a buscar productos y servicios por Google... Todas estas cosas son la, son la realidad, es lo que está pasando con la gente que te rodea y tú no lo quieres terminar de ver, tú no te quieres terminar de, de dar cuenta simplemente porque te da pereza tener que ponerte a aprender una nueva tecnología, te da pereza tener que eh, entender que debes saber cómo llegar a toda esa gente que está con ese teléfono en la mano como estoy yo ahora mismo, viendo contenidos y es ahí donde tú te tienes que presentar con tu servicio, con tu propuesta de valor y no en otros sitios, tienes que presentarte allí para que te vean y para que te llamen y te soliciten los presupuestos entonces es muy importante que este mensaje te quede absolutamente claro, tienes que aprender estos, esta, estas tecnologías esta forma de, de darte a conocer sobre redes sociales sobre Facebook, Instagram, Google, todas estas cosas, yo eh, me tomé el trabajo, me, me formé me autodidacta, me metí en YouTube, en distintos después ya hice cursos de formación con, con, con otros profesores Yo no soy profesor, pero, pero esto me cambió la vida y me permite tener un, una, unos trabajos permanentes y, y una salud en el negocio espectacular eh, Por eso quiero que te quede muy claro este mensaje, no pierdas el tiempo No tires presupuesto en formas de publicidad antiguas que ya no te sirven, que no las puedes medir cuánto te están dando de resultado. Tienes que invertir en lo que da resultado, en donde está la gente. Y la gente está con los teléfonos y con las redes sociales. Ahí es donde tienes que estar tú ofreciendo tu servicio, no en otro sitio. Hazme caso, por favor. Aquí les dejo este video y espero que les sea de mucha ayuda y decirle claro. Un saludo y espero sus comentarios, espero que me consulten, que me pongan propuestas de qué quieren que hable, porque muchas veces yo tengo, tiro propuestas, pero prefiero que me digan ustedes, amigo, quiero que hables de esto, quiero que hables de lo otro. Yo he encantado la vida. Les dejo un saludo grande y será hasta el próximo vídeo.